Eh, gracias, presidente. Eh, senadora Rivero, le pues, íbamos a comentar. Usted decía que queríamos matar moscas con cañonazos. El diagnóstico de Unidos Podemos no es que vayamos a matar una mosca. Nos enfrentamos a algo mucho más grave, que es una situación estructural de crisis y de emergencia social. Entonces, sí que consideramos que para una situación como esta hace falta medidas como las que hemos solicitado. Eh, de todas maneras, también destacamos que la propuesta y la intención de democracia y libertad para atender a las personas más vulnerables de esta sociedad tiene un fundamento positivo y también lo valoramos positivamente, puesto que nunca nos vamos a poner en contra de una, de una propuesta como esta, y le vamos, vamos a comentar también cómo ha sido un poco el desarrollo de, de la elaboración de estas enmiendas. Eh, haciendo un análisis del debate que mantuvo usted con la, con la ministra de Asuntos Sociales, pues vimos que lo que empezaba como una demanda de, de ampliación de derechos sociales y de prestaciones sociales al final acababa en una confrontación, que es como suelen estar acabando todas las confrontaciones entre Partido Popular y Democracia y Libertad o Esquerra Republicana, sobre la identidad o el derecho a decidir. El eje sobre el que nos movemos, o el eje de las políticas de Unidos Podemos, no es el eje de derecho a decidir, ni el de la identidad, ni el de la construcción de un nuevo Estado nación. El eje que pivota nuestras políticas es el eje de la derecha y de la izquierda. A la derecha se colocan aquellas personas o aquellos grupos políticos que obedecen, como sería el Partido Popular, a los dictámenes de la Troika, o que doblan la rodilla ante estos mismos dictámenes, como sería lo que hace el Partido Socialista. Unidos Podemos no va a entrar en esa dinámica, puesto que nosotros nos preferimos seguir luchando de pie y de frente contra todos estos poderes económicos y financieros. Para afrontar una política social adecuada a la situación actual, nosotros consideramos que es necesaria un nuevo proceso constituyente y encontrarnos con un nuevo marco legal que nos permita articular las leyes necesarias que protejan a la sociedad y a la mayoría social y trabajadora de este país de los intereses de los mercados. No tiene validez una constitución que tiene ya, para nosotros, no consideramos legítimo, una constitución que ya tiene 40 años y que fue redactada por personas que no pueden venir aquí a defenderla, puesto que esas personas la mayoría ya han fallecido y afortunadamente ha sido porque han fallecido de, de vejez, porque ya son muy mayores. Entonces, consideramos que estamos una generación hipotecada por las decisiones que ha tomado otra generación anterior y que no nos dejan ahora mismo decidir sobre cómo queremos que sea ese marco legal que regule este país. No estamos de acuerdo con esta Constitución en la que nos encontramos, con que una persona que tiene derecho al trabajo, como sería en el artículo 35, o que tiene derecho a una vivienda digna, no pueda reclamarla en un juzgado y pueda decir que se ejerza su derecho subjetivamente. Nosotros estamos en, en Navarra, tanto izquierda-esquerra como Podemos, participando en un Gobierno en el que se ha priorizado por ley hacer una renta garantizada. Primero se hizo una reforma fiscal progresiva, que es lo que necesita una sociedad para recaudar, y después hemos hecho una ley de servicios sociales, de renta garantizada, que reconoce el derecho subjetivo a la incorporación sociolaboral. Y esos son los pasos que debería dar este país. Primero, crear un modelo de recaudación necesario para poder practicar o desarrollar leyes o garantizar que las personas puedan tener derechos subjetivos. Queremos preguntar a todas las personas que están en este, en este Senado, bueno, más que todas las que me están haciendo caso. ¿Estarían ustedes dispuestos a brindar la atención a la dependencia en la Constitución? Nosotros consideramos que Unidos Podemos es un proyecto de ruptura, de ruptura con esta Constitución del 78, porque consideramos que no articula los mecanismos necesarios para proteger a la mayoría social y trabajadora de este país de la situación de emergencia social en la que se encuentra. No podemos articular leyes que rescaten a las personas en vez y que permitan o que blinden ese rescate de las personas en vez de priorizar el rescate a las entidades bancarias, a las autopistas, 5.000 millones de rescate para las autopistas, que se duplique el gasto militar en el presupuesto general del Estado dejando en la cuneta a las personas más vulnerables de esta sociedad. Estamos hablando de que no se pueden articular leyes o, o no se pueden articular políticas de atención a la dependencia, de atención a la exclusión social y de atención a la infancia y familia, que serían las personas más vulnerables ahora mismo en esta situación de crisis estafa. Creemos que la atención a la dependencia, la incorporación sociolaboral y la atención a la infancia y familia debería ser un derecho constitucional reclamable ante la justicia, con una protección jurídica especial que la priorizase sí, termino, con una protección jurídica especial que la priorizase ante otros gastos, como sería el rescate bancario, el de las autopistas o el gasto militar. Entonces, sí que les solicitamos que nos escuchen y por lo menos que nos hagan un poco de caso gracias.